Hoy, mañana y lamien, la mañana, mañana y por de ocho para irte tu pelo y mapuñel, mapu en universidad piñelo alta tú con Kim bueno hoy día estamos en un espacio muy especial de la universidad eh, si bien es cierto no es un, un lugar donde, donde se había quedado eh, anteriormente un, un ojito más ceremonial pero este espacio lo hemos escogido justamente porque esto es lo más antiguo de la universidad ¿ya? Eh, ...por lo tanto está eh, cargada de mucho Nehuen... ...que significa buena energía... ...hemos hecho una ceremonia... ...en la cual hemos acompañado a la tierra... ...en este espacio de renovación, de purificación... ...donde la tierra se ha vuelto a, a restablecer ...su propio equilibrio... ...ha vuelto en equilibrio... Eh, ...hoy día la tierra se está preparando... ...para volver a regenerar vida... Eh, ...la tierra se está... ...preparando para volver a tener nuevamente... Eh, ...todo lo que es la, la reciprocidad del Istrobil Moñen ...que nosotros decimos como la biodiversidad... Eh, ...incorpora elementos que tienen que ver con ceremonia especial... ...como lo que hemos hecho hoy día a través de un canelo... ...que es, el canelo simboliza como la síntesis... ...de todo lo que es la medicina mapuche... ...y nosotros tenemos que buscar eso, la salud... Eh, y hemos hecho esta plantación de canelo acompañado de elementos como el mudai, el caco, el murque que son para nosotros importantes, vital en la supervivencia humana eh, de los pueblos originarios. Primero que todo el mes de junio se conmemora el Guiñautripan Antú que es la renovación del ciclo solar eh, que generalmente la gente lo conoce como el año nuevo mapuche y lo asocia al 24 de junio. Eh, ...que no necesariamente se corresponde que sea exactamente ese día... ...en muchas partes, de, en muchas instituciones, lugares, asociaciones... ...las comunidades, la gente conmemoró esa fecha... Y, ...y a través de actividades de diferente tipo... ...y el tema está en que nosotros acá en la universidad... ...también estamos desarrollando un trabajo que está orientado hacia... Eh, ...la comunicación entre diferentes culturas... ...y dentro de eso la comunicación con el pueblo mapuche... ...y pensamos que quizás era, era relevante también... ...para quienes estamos imbuidos en estos temas... Eh, ...generar una, una conmemoración... ...esta es una idea que bueno surgió del... ...Kimche Pascual Levy, de Víctor Mora... ...y desde ahí dijimos, asociémonos entre al menos las unidades... ...que en esta sede de Concepción estamos haciendo algo... ...y de ahí eh, planteamos vincularnos con eh, desarrollo estudiantil... ...el programa Cuicuitún... ...los estudiantes han hecho mucho trabajo en ese sentido... ...y también con eh, Formación Continua... ...que es, es la unidad que está a cargo del CFT intercultural en este momento. Y, y pasar de las palabras al la hacer... Eh, ...queremos ser intercultural ...y nos organizamos... Eh, ...desde ir a buscar el canelo... Eh, ...tratarlo con el cuidado que se merece... Eh, ...y bueno, ir recogiendo los elementos, ir aprendiendo... Eh, ...todos los elementos que nos entrega la cultura mapuche... Eh, ...no solamente ir a encontrarnos con un tema económico, ¿verdad?... ...y como eh, eh, sabiendo de aspecto económico, no... Eh, ...es declararnos ignorantes... Eh, ...para poder eh, con una capacidad de asombro acercarnos, aprender y ayudar, y servir a las comunidades. El, el saber que en estos años todavía nosotros los Mapuches estamos vivos, que todavía nuestras ceremonias se están realizando, y que tenemos un trabajo muy largo también las mujeres Mapuches, que tenemos hijos Mapuches, de entregar estos valores importantes ...que nos entregaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres... ...y por lo tanto todo se complementa cuando... ...yo vengo a... a encontrarme con mi y, ...y a participar de esta ceremonia... ...estos allí punta ancestrales. Marmari, mi nombre es... ...Lautaro Painemal Orellana Pingel... ...Talcahuana Gorriata ...mi nombre es Lautaro Painemal Orellana y soy, provengo de Talcahuano, de la ciudad de Talcahuano. Es bastante bueno porque empieza a sensibilizar a los estudiantes que, que pasan de repente y ven, ven oh, miren se está, se está realizando una ceremonia mapuche, entonces a, se empieza a hablar, se empieza a acercar a la gente, a los estudiantes, a los chelcatufes de, de, de este lugar y eso, o sea, y, eh, poder trabajarlo y vivirlo más naturalmente dentro de la Guarría, que es una de, de las limitaciones, a mi parecer, como mayores. Inche Jorge Eduardo Soto Sangüesa viene en la universidad. Mucho, o sea, se partió eh, trabajando en esta materia intercultural de manera muy específica. Yo soy parte de la mesa de trabajo de Cupitún, llegué eh, para conocer más sobre la cultura y que eh, de una manera súper natural surgiera la idea de realizar la ceremonia eh, organizándola de parte de diferentes departamentos que estaban trabajando eh, eh, hacia la interculturalidad me parece algo súper importante. Jessica Piña Incher, Puz Figueroa, Meotipán, eh, ...ocupar espacio, reivindicar espacio... ...ya sea aquí en la universidad... ...en la guardia, en el Gualmapu... ...es súper importante para nosotros como... Eh, ...pueblo nación mapuche... ...porque eh, nos visibiliza... ...nos acerca también a... ...la gente que no es mapuche... ...y nos eh, une, nos encuentra, nos... ...acerca a nuestra propia gente... ...que muchas veces nos cuesta mucho encontrar encontrarnos, sobre todo acá en la ciudad. Eso es lo que me ha hecho hoy día en esta pequeña ceremonia, que de alguna manera también buscamos eh, ir sensibilizando y buscando espacio en la propia universidad, para que tanto la gente que trabaja en la universidad, como los propios alumnos que son el el lo vital en la universidad, puedan fortalecer, restablecer equilibrio y que esta universidad esté bien. Eso fue el motivo de la ceremonia y por eso nos hemos reencontrado acá y estamos hoy día contentos de hacerlo también como... ...como debe ser como cumplir como pueblo mapuche. Yo creo que es un paso, quizás los primeros pasos se dieron hace hartos años atrás... ...y puede ser que esto es una manifestación del cambio... ...y a mí eso me gusta mucho, porque en el fondo también eh, nos implica a nosotros... ...como ciudadanos chilenos, mestizos que somos, recoger... Eh, ...todos los elementos culturales de los pueblos originarios... ...en este caso el pueblo mapuche, y hacerlos propios también... Pues. Entonces, una invitación como la del Buñón Tripán, Antú a renovar energía, a cambiar el ciclo, porque en el fondo la Tierra cambia eh, su forma de girar, la luz y todo eso, eh, porque comienza un ciclo de naturaleza que es diferente. ¿Por qué nosotros no hacernos parte también de esa conmemoración y aprovechar eh, esa filosofía, se podría decir, de vida que nos hace también? Como incubadora nos involucramos con un proyecto CORFO, un ir eh, en función de entender qué estaba pasando en las comunidades mapuches, ¿verdad? Eh, sobre todo las quenche, pehuenche, vinculadas al territorio de Tirúa y Alto Diodío. Eh, cómo podemos nosotros llegar con servicios eh, de emprendimiento eh, y de fomento a, la, a temas de emprendimiento e innovación. Y nos encontramos con la gran sorpresa que nos han acogido muy bien no hemos tenido en ya dos meses de trabajo, no hemos tenido absolutamente ningún problema con las comunidades ni con las autoridades, nos han abierto las puertas, nos han orientado para hacer un trabajo más pertinente y, y no irrumpir o tratar de imponer algo, verdad que las comunidades también en el fondo participen y sean parte del proceso. Hoy día creo que se está dando este espacio que va más allá de un concepto intercultural. A veces lo intercultural es el discurso. Lo que está sucediendo hoy día con la universidad y con las personas que participaron es eh, empezar a, a asumir compromisos desde las visiones distintas, eh, que somos diferentes también. Y en esa diferencia tenemos que aceptar la, la diversidad de visiones, la diversidad de pensamiento. La, ...la diversidad de forma de vida... ...y hoy día lo que está abriendo un poco la universidad es eso... ...entregar este espacio... ...y que de alguna manera, de alguna manera permanezca y sea... un aliciente importante para volver a re, fortalecer... ...lo que debemos ser la sociedad chilena en general... ...reconocer a los pueblos originarios... ...y darle la importancia que se merecen... ...en los momentos adecuados también".